¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Jonathan Estrada y esta es Mesa Política Tribalín con mis compañeros Rosario Ortiz Yeladaqui y Luis García Silva. Buenos días. Muy buenos días. Ay, qué rico desayuno, como siempre. Estamos aquí de, listas, trabajando muy fuerte. No se puede creer. ¿eh? No. Como debe ser. Espero les haya gustado el, el, el primer anecdotario, como le llamo, porque son anécdotas las que contamos en esta mesa política y que, pues, bueno, que les haya... Servido de algo y sobre todo divertido, ¿no? yo me divertí muchísimo, ¿no? La verdad, ustedes? yo también, sí, yo también. Y sobre todo, ¿sabes qué? Porque haces un como una recopilación de todo lo que has vivido durante el transcurso de, de, de, de, que, te, que de toda duraste la toda historia, historia vida, todo, Función ¿no? pública y sí. Entonces sí si te haces, eh, sí, la verdad es que es bien interesante, al menos para mí, es, me, me sí, remueve sí. todo el pasado, ¿no? Pero muy bien. De hecho te quedó picada, ¿verdad? Sí, yo me quedé picada Así decimos en México, ¿eh? para los que nos vean en el extranjero Estar picado físico te quedas con ganas de seguir haciendo sí, algo De seguir, de seguir <ríe> practicando más anécdotas, ¿no? O sea, eso no para... Claro, sí, porque si no, <ríe> imagínate Luis, ¿cómo te fue a ti, Hueta? ¿Cómo les fue el fin de semana? Muy bien, Muy bien. mucho trabajo ¿Sí? este, Creo que el sur tuvo un momento corto pero de, de, de buena actividad turística Sí, Entonces, verdad Entonces, este, creo que una No todos los negocios, ¿no? Hay algunos que, que pierden cuando Sobre todo cuando es una clientela muy sí. local Que sale y se mueve Pues prefieren cerrar, ¿no? Entonces, claro. pero sí hay otro sector importante Pero la, que tuvo la mucha turística actividad. Pero, una por favor Que se me olvidó agarrarla Pues, ¿qué, ¿qué vamos a contar hoy? Otra vez vuelvo a empezar yo como, no, tú como, quieras. como tú quieras. Si quieres, quieres este, empieza Luis. El, el, el, y así ya... nos vamos rotando, ¿no? Que empiece yo. Bueno. Y luego empiezo yo. Ese uh -huh. es el segundo anecdotario. <risa> <risa> Habíamos platicado que, <coughs> eh, que estas anécdotas eran importantes, que tuvieran un mensaje, ¿no? Que tuvieran algo de utilidad, sobre todo para nuevas generaciones. No es porque estemos muy, muy, muy viejos, <risa> muy viejos, <risa> pero, <risa> pero que pueden tener algún tema de utilidad y hay una que a mí me llama mucho la atención porque el mensaje que lleva es que no importa qué tan grande sea una meta o una aspiración que tengas en la vida, si la tienes bien clara, si de verdad la quieres, la alcanzas. Y, y la manera de ejemplificar esto es una anécdota que no estoy seguro si sucedió a finales del 2000 o principios del 2001. En ese entonces yo era subsecretario y me pidieron atender a un joven que acababa de terminar su carrera en el TEC de Monterrey y que quería iniciarse dentro del servicio público, quería iniciar desde abajo ¿okay? y que, este, que había estudiado todas las dependencias de la administración pública estatal y que algo le llamaba la atención de la Secretaría de Desarrollo Económico. Subsecretario. Subsecretario. Entonces, se me pide por instrucciones superiores que yo atendiera a este joven recién egresado, 21 años, y que este. Y que, y que viera qué opciones, en qué áreas, pero con esos dos antecedentes, que él quería que fuera en esa secretaría y la otra que quería empezar desde abajo. Perfecto. Entonces, una tarde. Este, voy a dejar el nombre para el final de la anécdota, ¿no? Sí, porque este, yo te estoy así, Entonces, <risa> eh, resulta que una tarde pues, lo recibo en, en la oficina y llega un joven, ya no sé si joven o chamaco, 21 años, okay, este, pero con una polcritud en su, en su aspecto, en su vestir, no, no de una manera... Eh, eh, eh, exuberante, ¿no? O sea, formal, pero muy, muy bien. Solo le faltaba tener saco, ¿no? Muy bien, muy bien planchadita la camisa, muy, muy bien peinado y todo, ¿no? Y, este, y llegó y yo no tenía el gusto de conocerlo antes, ni, creo, ni, ni, mutuamente, ni él a mí, ni, ni yo a él. Y entonces me dijo, muy buenas tardes, me dijo, señor sub... no me dijo mi nombre, me dijo, señor subsecretario, eh, me llamo así... Le agarro y le digo y digo ah no da es mucho masco, gusto soy le digo yo sí no sé yo me lo imagino le, no digo, le digo mucho gusto le digo no y este y empiezo un ejercicio como yo estaba acostumbrado en la iniciativa privada para cualquier prospecto que quería yo contratar ¿ok? para sumarse al equipo de trabajo y una pregunta que es inevitable que siempre hago es cuáles son tus metas en la vida en la iniciativa privada me, sirve, me servía y me sirve de mucho porque si esa persona no tiene una familia y sus metas son seguir estudiando y, y, y son muy altas, eso quiere decir que en mi empresa va a estar muy poco tiempo. Uh -huh. okay. Suena lógico. Suena lógico. Entonces, en esa, en esa medida, yo ya sé si eso se, es lo ideal para el espacio que necesito, porque a lo mejor. Nada más voy a capacitar o voy a, a entrenar a una persona que a lo mejor nada más va a estar seis meses conmigo, ¿no? Entonces, a mí me sirve mucho esa, esa pregunta en específico cuando voy a contratar a alguien. Entonces, claro, ahorita era mi primer año en el servicio público y le hago esta pregunta a este joven. ¿No había yo terminado de hacer la pregunta? No había terminado de hacerla. Y me paren, en seco, me interrumpe y me contesta de una manera contundente ser gobernador de mi estado. Así es quien pienso. <risa> y entonces, quiero confesarte. ¿Te reíste? hoy. No, no. Por dentro. Por dentro. Por dentro. Pero mantuve la cordura y, y lo primero que alcancé a, a decirle fue, ¿sabes qué? Te felicito por, por, a, la, por a tan corta edad tener tan claro lo que quieres alcanzar y lo que quieres obtener. Y ya, surgió, empezó como que fue el departamento, y ahí fue avanzando poco a poco dentro de la secretaría. ¿Cuál es la, la, el mensaje? ¿Qué es lo que sucedió? Que diez años después terminó siendo gobernador. ¿10 años después? ¿sí? Solo 10 años. Rápido, ¿no? Solo diez años después y ya era gobernador. O sea, fueron los últimos dos años de Hendrix. no. No. no, eso fue en el 2001. Hace ah, sí, 2001, ¿verdad? ¿Tú ¿Ves que él fue gobernador en el 2011? Uh -huh. pues son 10 años. Son 10 años. Sí. Son 10 años. Entonces, sí, vale. eh, el, el mensaje que esto lleva, o sea, sé que el personaje puede ser polémico, uh -huh. ¿ok? Y, y, y que uh -huh. esto puede llevar a, a muchos tipos pues de comentarios No, pero como un joven que tiene tan claro y tan preciso... ¿qué es lo que quiere alcanzar en la vida? Lo que sea, porque puede ser sí. en cualquier ámbito, este, lo puede ser sí se puede lograr. ¿Y cómo terminó? Bueno. cómo terminó Bueno, ese, ese ya es otro tema, pero lo, lo que quiero del mensaje, de la anécdota de, de Roberto Borges Angulo, es cómo tenía a ese edad sí, no, sí, sí. tan preciso y tan claro, y lo sorprendente, que quería empezar en la administración pública desde abajo, o sea, ese Roberto Angulo, Borge creo que en el tiempo cambió, pero creo que oh, en, no, yo creo en que en un inicio, yo creo que evolucionó, bueno, o oh, cambió o evolucionó, quién sabe. Lo que pasa es que si tú analizas su gobierno, los estándares que él logró, uh -huh. son estándares muy grandes, muy fuertes. Eh, me refiero en política, uh -huh. que se equivocó sí, se equivocó muchísimo, pero, pero ese joven visionario, ese joven con la capacidad de decir yo, ver, yo puedo hacer esto el otro o sea sí, sí se notó sí se percibió pero sus errores sus equivocaciones bueno, okay. fueron lo, los que es que pegaron, estoy ¿no? de acuerdo contigo esa es otra situación es otra situación el asunto es y aquí el kit del asunto me parece con Luis es que lo mm -hmm. que te propones en la vida es las metas Gracias. que te propones en la vida las logras claro eso es lo más importante no Cómo las ejecutes ya es, es, otra, es cosa. otra cosa, ¿no? En, fíjate, ahorita me acordé también de una anécdota muy parecida, pero en el sentido del de manejo del poder. El, yo habré dicho, quiero ser esto. El asunto es llegar, y lo platicaba yo con varios jóvenes políticos, que esa es una de mis... De veras, de mis anhelos enormes de poder ser parte de una escuela para cuadros políticos jóvenes para saber por qué quieres ser político, ¿no? Y entonces, que se hagan verdaderamente el propósito. La política no es un... Empezando, la política no es un negocio. La política es una actividad y un compromiso que tienes con la sociedad para servirle. Pero hay... Sin embargo, yo se, desvirtúa se, mucho. Ha, mucho sí, se cosa, ha desvirtuado eso, eso decir, mucho. Sí, se ha desvirtuado mucho. Se ha desvirtuado muchísimo. Pero yo creo que el, el, el, lo ideal para hacer una carrera política es tener ese sentido, es tener ese proyecto, es tener ese, ese, esa aspiración de llegar a, a posiciones importantes para que hagas bien las cosas. Claro. ¿Qué pasa? En el camino te accidentas, esa es la verdad. Uno de los accidentes que yo tuve cuando en la presidencia municipal, municipal que este, me tocó competir internamente en el partido con dos ilustres personajes como son Zayn Rufo, que en paz descanse, y Don Hernán Pastrana, que en paz descanse, en la interna del partido. Tuvimos la de proceso interno, eh, se, re, se ganó la elección y todo, y, este, y bueno, ya llegué a la presidencia municipal. Ese ímpetu que tienes, ya llegué, mira, qué padre, hay que trabajar, ¿no? Y empieza lo, lo clásico, al menos en ese, en ese entonces, eh, era la, lo próximo inmediato la, la Feria de, de la Ciudad, la Feria del Estado. Expofer. Es Expofer. Y yo con todo el ímpetu empiezo a organizar la feria, ya sabes, la autorización de los casinos y de casinos, qué tanta cosa. Y veo que pasa el tiempo, yo giré mis oficios, solicitando autorización de la Secretaría de Gobernación. Y veo que pasa el tiempo y no pasa nada, él, no, pasa nada no me responden, ¿no? Uh -huh. Y en un acuerdo, obviamente... Eh, Tres días, cuatro días antes de inaugurar la feria, ya muy preocupada, en un acuerdo con el entonces gobernador del Estado, el mm. doctor Miguel Borges Martín, ah, es como el doctor Borges con su, con su puro. ¿No? Ya no fuma, por cierto. No, no, no. Pero en ese entonces, cuando, cuando lo recuerdos sí, y nos, nos, este, nos traen gratos, gratos encuentros, este. En ese, en ese entonces era, era, era así. Pues lo voy a ver, y digo, gobernador, fíjense que estoy realizando la feria y ya, ya todo lo tengo listo. yo tengo un problema grave. No me ha contestado gobernación. Me dice, Charito, ni te va a contestar. Asume. Presidenta, disculpa, ni te va a contestar. Dice. Y yo, ¿qué hice? ¿Por qué no? Porque esos permisos solo los pide el gobernador del Estado. Mm, ¡Madres! <risa> una experiencia... Te había saltado la tranca. Sin una experiencia <coughs> divina, la recuerdo de veras con mucho cariño, porque no sabes cómo me ayudó a crecer. En cosas futuras. En cosas claro. futuras. A eso voy cuando... Cuando estás eh, con el ímpetu de, de trabajar, de hacer, de, hacer de hacer las cosas y demás, no pierdas la proporción de lo que eres. De lo que eres. Y ojo con el manejo del poder, eh. ojo con el manejo del poder. Claro. Si no tiene, puedes manejar el poder o si no tienes un buen diálogo con el poder, no puedes resolver nada, ¿no? Es una experiencia que yo sí quiero transmitir en el ámbito de, de, de, de, de todos los jóvenes Claro, que claro. Participar en política, <coughs> que no es así como, como tan fácil, ¿eh? No, no, no. No se accede no. tan fácil. Pero también uh -huh. el extremo de la sumisión. Sí. Ah, al, no. que se, al que se ha llegado es mala. Ah, okay. no, claro. O sea, puedes, puedes llegar muy lejos con eso, ¿eh? Sí, sí podrás llegar muy propias, lejos. Ajá, sus propias sí. conclusiones en realidad. Sí, sí, sí, sí. Sí, debe haber un equilibrio, pero cuidando siempre. El, se le puede llamar protocolos, ¿no? Debe uno ¿no? saber tomar su lugar en la vida. Por eso, debe, debe uno saber tener cumplir con protocolos establecidos, reglas no escritas. Que ya no existen. Sí. No, yo creo que sí existen no, todavía. Sí, ¿no? se hace. Sí, pero, pero no se cumplen todas porque también el, en, en el manejo del poder los, los gobernantes han ido acotando muchas cosas. Yo creo okay. que hay, hay una mm. línea muy fina, uh -huh. ¿ok? Que se malinterpreta. Uh -huh que es hasta dónde o en qué se diferencia la lealtad de la complicidad. Sí. Es una línea muy fina que ni el que está arriba en el poder a veces lo entiende, ni el que está abajo lo entiende. Entonces cuando se confunden las cosas y la lealtad se confunde con complicidad, claro. entonces todo se empieza a perder. So, yo creo que la lealtad debe existir, no solo el ejercicio político. Lo que pasa de... es que pregúntale ahorita a un joven, oh. o, o a muchas personas, uh -huh. pregúntales que te definan lealtad. Y, y, y te pueden equivocadamente decir, es que en base a las oportunidades que me dio esta persona, yo haga todo lo que me pida. No, exactamente o sea, eso, es, que es, eso es, es, lo que, es lo que se traduce es, actualmente. Es, es, eso ah, es, es la mala interpretación palabra. de ello. Ah, ¿sí? Por eso que es una línea muy fina entre lo que es lealtad y lo que es complicidad. ¿okay? Porque muchos que son cómplices dicen, es que yo le fui leal. No, no le fuiste leal, le fuiste cómplice. cómplice que Son dos son cosas, cosas diferentes. diferentes sí, muy diferentes, ¿sí? Sí. ¿sí? muy diferentes. Ahí es donde entra la institucionalidad. Exacto. Sí. Pero la institucionalidad es es en la lealtad. Es lo que te digo, sí, si la lealtad la combinas bien con la institucionalidad, estás del otro lado, ¿eh? sí. Es la que no puede ser institucional. No puede ser institucional si no eres leal. Así. Sí. es. Eso va de la mano. Así es. Sí. Entonces, ahí ahí sí te, no no puedes llegar al a la, a la complicidad, es, o eres leal o no eres yo recuerdo un funcionario de Juan Ignacio García Salvidea eh, que fue el presidente municipal de, de Benito Juárez en Cancún y él era director de participación ciudadana soñaba porque era eso, soñaba con ser el sucesor de Chacho <coughs> y un día pues me busca y me dice, ayúdame con tu revista y, y, y le digo, ok eh, ¿Tienes alguna idea de cómo quieres que te ayude? Yo sí sé cómo podría ayudarte, pero me gustaría saber qué piensas tú. No, pues no sé, haciendo buenos comentarios míos y todo. Y le digo, no, yo no hago eso. Yo no halago, no adulo, ni nada por el estilo. Eso además no creo que te sirva. Yo creo que lo que tienes que hacer es... Te puedo dar un espacio para que escribas y la gente conozca cómo piensas, la clase política sobre todo... Y los activistas y los líderes de colonia. O sea, te puedo dar una, un espacio en una columna. Y, te, y más, no te cobro, es gratis, le dije. No, no, no, porque el presidente no quiere que nadie lo opaque. Porque él quería ser gobernador. Algo muy similar a, a otros tiempos, ¿no? Sí. Y entonces, este, y le digo, ¿quién te dijo a ti que tú, fortaleciendo tu imagen, opacas la del presidente? Además, me parece demasiado vanidoso, ¿no? Egocentrista. No, no es que él nos dio instrucciones de que no. Todo es el, el presidente. Y, y eso es, es lo que estamos hablando. O sea, muchas veces confundes la lealtad y el respeto institucional al gobernante en turno con la sumisión la y, y, y el sí. coartarte tu posibilidad de crecimiento. El funcionario nunca más volvió a ser funcionario. Nunca más. Tuvo un cargo de, importante no en el ayuntamiento no, y nunca no, más. Pero además, la falta de visión... Del ¿Quién era el presidente municipal? de Gister? Chacho, Chacho. la falta de visión porque el que no construye a su alrededor cuadros políticos está paleta es, es como una casa de cartas, valga la expresión ¿no? Uh -huh. que cuando la cabeza por alguna razón se cae bueno, todo se desmorona viene a colación de lo que te decía hace un rato con todo y su juventud y, y sus errores y equivocaciones de, de Roberto Borges Angulo él construyó cuadros, cuadros que, sí. que en, esta, en este régimen actual le sirvieron a la gobernadora Mara Lezama para empumbrarse en el poder. Hay muchos nombres que están en, en, en, en primera mano y que le operaron a Mara para llegar. Algunos, bueno, sí, la que mayoría no tiene... tiene no caso. lo había yo analizado, no pero sí, si, ahorita que estoy buscando nombres... Sí veo a varios posicionados en posiciones. Y, y no tienen cargos públicos. No, son asesores, Soy, operadores. operadores sí. Algunos sí, algún, hay un magistrado sí, por allá. O sea... Sí, es cierto. Yo tampoco lo veo pero Pero o sea, ahorita a eso que me estoy refería. reflexionando, tiene razón. Y, y obviamente no es una escuela que viene desde Félix, pero que, que Félix la, la empezó, pero no la supo construir como la construyó Beto. Sin embargo, obviamente... Eh, digo, son personalidades distintas, sí, son personalidades. Este, obviamente son los que están ahí. Eh, a eso me refería sí. hace rato con lo que decía, ¿no? Sí. Pero va mi anécdota. Va. va su anécdota, porque la verdad es que ya tengo así como que muy, muy fresca el anécdotario. La es que... Adelante, Llorando. Bueno, este, siguiendo con el, el, el tiempo no de, de mi crecimiento como medio de comunicación y, y ad hoc a Doc a que se acaba de cumplir el sábado pasado el 21 aniversario de, de Grupo Contrapunto puesto, sí, Gracias, gracias. Buenas, y este yo recuerdo yo le fui a hacer una entrevista en una ocasión a Félix González cuando era presidente municipal de Cozumel, uh -huh. fue en el, dos, en el año 2000, me acuerdo que estaba a punto de nacer mi hija y logramos una buena relación, una buena amistad Ahí también yo ya, yo ya tenía amistad con Gustavo Ortega Joaquín, desde que era secretario de turismo con Mario Villanueva. Entonces yo iba a Cozumel y, y, y, y tenía muy buena relación. El punto es que llega el 2002, justo el punto en el que tenía que entregar la administración Félix. Nunca tuve convenio publicitario con Félix porque yo todavía no tenía la revista, todavía no tenía Grupo Contrapunto, y Grupo Contrapunto lo, lo fundo y, y de ahí viene la anécdota. Entonces me acuerdo que él ya estaba por, por entregar la administración, ya incluso el, quien firmaba cheques y todo ya era el nuevo presidente, y lo voy a ver a Cozumel. Y le digo... ¿Quién es el señor? Carlos. Carlos Hernández Carlos Blanco. Carlos Hernández Blanco. Hernández. Sí, Carlos Hernández Blanco, quien, este, sí, sí estuvo ahí en el 2002-2005. Y entonces, lo voy a ver a un restaurante que no recuerdo ahorita su nombre, él tenía una comida con los regidores salientes uh -huh. y pues para despedirse de ellos ¿no? y agradecerles, y en fin. Y entonces lo voy a ver y le digo oye Félix, fíjate que yo quiero hacer una revista. Y me dice eh, ¡Ah, qué bien! ¿no? ¡Qué padre! Yo, yo imagino que un montón de, de reporteros y de periodistas de pronto se le acercaban ah. a él y le, le pedían ¿Es que, que sea, les ayudaran. ¿no? Y le digo, quiero hacer una revista y, y pues tengo unos ahorros pero me gustaría saber si te gustaría contribuir con algo. Fue al único que me le acerqué, al único, a nadie más. Y entonces me dice, sí, claro que sí, pero como cuánto necesitas. Dentro de en mi inocencia, porque lo, lo, lo debo declarar, mi inocencia, novatez, pendejismo si quieres. O sea. <risa> Oye, pero él, él, él era relativamente joven en ese entonces, pero con una visión. No, no, no lo contaba como Beto, pero ya sería muy claro que quería. Sí, bueno, él tenía mucho más experiencia, porque él, él se forma en, en México Nuevo, con, sí, con Gustavo Ortega, con sí. Carlos Hernández Blanco, con, este, con sí, sí, eh, Guillermo Vázquez Handal, sí, sí, sí. o sea, todos ya estos jóvenes que impulsó este, Pedro Joaquín y Mario Villanueva. Entonces sí tenía... Okay. Bueno, es, lo, es la Ay, referencia que yo no, tenía. Sí, sí. Bueno... Total. Okay, okay. Yo, yo le dije, este, pues no sé, con 30 mil pesos. O sea, 30 mil pesos era <ríe> una tontería, ¿no? Uh -huh. Ah, sí, claro que sí. Él, él me confiesa en un futuro, este, ya que la revista estaba posicionada, me confesó en un futuro que, que él creía que yo no iba a hacer nada. Que solamente fui por sacarle una lanita y, y, este, y que me la iba a gastar. O que iba a ser lo que hacían algunos compañeros imprimir dos tres revistas y, uh -huh. y ahí para facturar no y sin embargo no era esa mi visión yo me acuerdo que él me pregunta y, y qué piensas hacer con, con la revista todavía ni tenía nombre la revista uh -huh. le digo no pues yo yo te dije en alguna ocasión que yo quiero ser reconocido algún día como uno de los mejores periodistas del estado uh -huh. y, y, y la revista aunque no sea ser revista pues va a ser un vínculo va a ser un, un canal mejor dicho un canal para eso uh -huh. Se sonrió y todo está bien, órale. Ya me, me dio los, los 30 mil pesos. Puta, después me di cuenta que no alcanzaba, pero ni para los chicles. Sin embargo, tenía, te digo, tenía mis ahorros con, con mi ex esposa. En ese entonces eh, era mi esposa, la mamá de mi hija. Y yo lo que hice fue este, reducir todos mis gastos para empezar con Contrapunto. Pasan los años, llega Félix al poder... O sea, pasaron tres años, llega feliz al poder. Yo tuve, obviamente, una etapa muy crítica en el gobierno de Hendrix. Pero, pero, y estoy convencido, no, solo, no por Hendrix específicamente, sino por, por los que estaban a su alrededor, que se sintieron lastimados por las publicaciones de Contrapunto. Y, y recuerdo, ya para matar este anedotario, recuerdo que me le acerco este, cuando él gana la gobernatura, él, él toma protesta el 5 de abril del 2005, y yo lo busco en eh, 18 de mayo, si no me equivoco, 15 o 18 de mayo, que fue el festejo del Día del Maestro, en el centro de convenciones, me cita él ahí, obviamente no me acerca, él me cita, lo voy a ver allá, termina la fiesta de los maestros, me dice, acompáñame a casa de gobierno, me sube a la camioneta, y, y ya me dice, oye, ¿cómo va la cosa? No, pues así ya le cuento todo, me dice, bueno, está bien, este, yo esperaba un convenio jugoso, porque pues obviamente yo, yo, yo me la jugué con él en la gubernatura, o sea, para la candidatura a gobernador y todo, y, y me dice, mira, no te puedo dar mucho, te voy a dar 60 mil pesos. Yo dije, ¿Qué, ¿qué voy a hacer con 60 mil pesos? Yo tenía una distribución de por lo menos 2 mil ejemplares en todo el estado, yo la distribuía, este, tenía ya colaboradores, o sea, ya tenía un gasto muy fuerte. Pero dije, bueno, no importa, está bien. Eh, llega diciembre... ...del 2005... ...o sea, su primer diciembre de sí, ...tres meses después de haber Tre... tomado, ...no, no, más de tres meses... ...acuérdate que tomó... en dos... septiembre... ...no, 5 de abril... a abril... Ah, razón... ...sí, de abril, eh, abril, eso fue sí, ya... Sí, ya sí. El, lo, de, ...lo de septiembre empezó con sí. Vieto ...este... ...llega a diciembre... ...y un 31 de diciembre... ...del 2005... ...o sea, acababa de, de ser... ...mejor dicho, ya, ya era primero de enero... ...acababa de ser... ...de cruzar el 31 de diciembre... Uh -huh. Y recibo la llamada de Félix. Dice, ¿cómo estás, Johnny? Bien, muy bien. Oye, Johnny, este es nuestro sexenio. ¿Tú sabes que un gobernador te llama y te diga eso? Uh -huh. O sea, yo quedé súper encantado, súper pasmado. Dije, ya la hice, es mi sexenio. Me va a ir de maravilla. Pero, pues, no. <risa> sí me fue muy bien. Él, a pesar de que tuvimos una confrontación durante su sexenio, nunca me canceló el convenio. Eh, siempre nos hablamos directos, francos, honestos. Y, y después, ya al final de su sexenio, es que él fue un poco más generoso, ¿no? Pero, pero esa es la historia que yo quería contar porque, porque tiene, tiene connotaciones, si se dan cuenta, muy profundas, sobre todo en la relación de medios con el gobierno. Así es. Eh, a veces uno se genera expectativas y así como el gobernante también se puede generar expectativas del medio. Les ha sucedido a muchos gobernantes con los medios, sobre todo aquellos convencionales que eran muy poderosos y que tenían expectativas y que de pronto se rompieron. Y, y yo lo que, lo que veo en esta anécdota es que finalmente el crecimiento no dependió de, una, de un financiamiento, sino de, de un trabajo que fui cultivando y fui... Este, pues armando, ¿no? Poco eso, a poco. Eso, yo creo que eso es lo importante, ¿no? El, pero, el resultado de lo que de lo que hagas. Pero vida, ¿no? pero en particular, ahorita que mencionas a Félix, bueno, para mí es tremendo político Félix. Tremendo, sí, para mucha gente. Es tremendo. Pero, pero en, ese, en esas mismas formas que él tiene, que son muy efectivas, a veces él pierde la capacidad de dimensionar a las personas entonces se sí. subestima mucho o sea cuando te dijo es que yo pensé que te ibas a quedar con el dinero y que no ibas a hacer nada es algo tan común en su forma de ser ¿okay? sí. en su forma de hacer política que es súper efectiva ok eso mm. es un politicazo pero pero muchas veces no se toma es tan dinámico y tan rápido como va él no se toma el tiempo para tratar de distinguir cuándo algo es de verdad y cuándo algo es de mentira. Claro. Entonces, en ese camino, en esa sinergia tan, tan fuerte que él lleva, subestima a muchas personas. Sí, y, sí. y, y de hecho, él, por ejemplo, él, él entra al, al gobierno con un respaldo de, de un grupo de periodistas muy fuerte, que son los mismos que apadrinaron a Jorge Acevedo para que sea su jefe de prensa, uh -huh. y Jorge Acevedo traía como como Colofón o como Arlequín, como le quieran llamar, a, a otro más, que después fue jefe de prensa de Beto Borges. Entonces, ¿qué sucede? Que, que el, para, para Jorge Acevedo, mantener este equipo que lo respaldó y que lo impulsó, pues era muy importante. Y de pronto Félix, como muchos gobernantes les ha pasado, pensaba que con ellos resolvía todo. Y al, al paso del tiempo, o sea, los primeros tres años, tú sabes que son de, de gloria y entras a una burbuja en la que tú dices, no, pues aquí tengo suficiente oxígeno y no necesito del exterior. Pero cuando ya pasa su primer, bueno, su, su, su, su, entra a la segunda mitad, ya viene en cuenta regresiva, es cuando él reacciona y dice, espérame, no no es como como pensaba. Y es cuando tengo que empezar a construir mi salida para poder, obviamente, este bueno, eh, eh, salir adelante. La a habilidad, digo, es... Es innata él. Sí, no, no, Sí, claro. Mira. Yo también tengo varios amigos que las Muchos, ¿no muchos dicen. muy sí. de, Muchos, de, muchos dicen la colación de ellos. la anécdota de, de Luis. Y esto me consta. Muchos dicen, no, es que Félix tenía dos, tres candidatos a la gubernatura. Y, y yo recuerdo, me consta, que desde el 2005, cuando nombra tesorero a Beto, le da el luz verde para que empiece a armar su grupo político Desde ahí. y lo hizo abiertamente con la venia del gobernador y no solamente era un equipo político sino era también un equipo de financiamiento ah. yo no yo no creo que haya tenido una decisión en ese momento, lo que pasa es que Roberto Borges era tan frontal, así como me lo dijo a mí sin conocerme de bote pronto, se lo decía yo me imagino a claro, muchas personas claro. entonces, seguramente en algún momento con el gobernador porque él ya venía trabajando junto con él de cerca, desde antes, ¿ok? Desde que, sí, sí, fue desde su, que estuvo en el empil, privado y sí, andaba con él. Entonces, seguramente en algún momento de, de confianza le habrá dicho... Eh, Félix le habrá preguntado, ¿y tú, tú Bejito, qué quieres? No, pero es, es lo que te digo... Él, él se lo habrá dicho directamente. Entonces, Félix cuando sabía qué era lo que quería, qué era lo que querías y quería tenerte cerca te iba concediendo ciertas cosas. Vamos al, al tema. Lo que le hizo Félix a Carlos Joaquín. Carlos Joaquín quería ser gobernador. ¿En, en, en, en, no, cuando fue. En la anterior, cuando fue Beto ¿Y cómo jugó Félix con Carlos Joaquín? Le estuvo dorando. Sí, Carlos, tú puedes ser. Se lo estuvo paseando de un lado Pero para otro. Es lo, es lo que te digo. Yo estoy convencido de que si era su, uno de sus candidatos preferidos, o si, si no es que el preferido, y también estoy convencido que es lo es, tu, es el fondo de tu anecdotario uh -huh. que su habilidad y su capacidad contribuyó a que fuera siempre su preferido a pesar de que le dio coba porque Félix le dio coba a Carlos Joaquín Félix le dio coba a Sara eh, le dio coba a Gabriel Mendicuti lo intentó con el mismo Freddy Gamboa pero lo sí. pero no, sí. los sí. que no, no. no, los para que eso. no sabían operar su candidatura o su posible candidatura por no querer cruzar esa línea o por temor a esa línea divisoria de la que hablamos, uh -huh. este, abusaban y se iban más allá y entonces le, le, le daba miedo al, al gobernante. Entonces, no, este no puede ser. Sí. Este tampoco puede ser porque le da miedo cosas. Este no puede ser porque, porque es demasiado. Es... Usted me va a meter a la cárcel. ¿no? O sea, <risa> <risa> sí. Y entonces se dio y cuenta... Es que es Lo peor que no le atinan, papá, porque cuando ah. nombran sucesores, con todo respeto, no le atinan. <ríe> no. Pero bueno, eh, viene pues a colación tener, de lo que decía... Hay ahí, que tener ¿no? un, un, un criterio muy, muy claro de qué es lo que quieres para Quintana Roo, sí. para poder definir... bien. Pero, pe, pero en cada, cada caso es diferente. En, hay momentos en los cuales ha habido un presidente del mismo partido que es una situación de un tipo, uh -huh. a cuando no hay un presidente sí, son del mismo partido. Son, to -todas son condiciones, circunstancias. Sí, sí son bueno, diferentes. yo siempre he resaltado que las circunstancias de Félix y Beto tuvo que ver con que no hubiera un presidente de la República Priista. Claro. Si hubiera habido un presidente de la República Priista, seguramente no hubieran sido gobernadores. Bueno, ¿No? hubiera sido más sinuoso y complicado. A ver, el no, no, no hubiera, ¿Hubiera que... sido Félix, pero sí. no Beto, no sé. O bueno. sea... ¿Quién sabe? porque porque la sucesión de félix todavía fue un poquito más más este con, con un disfraz por decirlo así una connotación al, al viejo estilo priista, no o sea vamos a ser un algo democrático pero va a quedar el que yo diga uh -huh. este en cambio la de Beto no la de Beto sí fue muy frontal y fue así va a ser él pero creo que tenía que ver mucho el estilo de félix o sea félix jugaba o sea con sus habilidades políticas claro. él eh, aunque ya tuviera su decisión, ya estaba jugando con varios actores. Sí. Cuando... Con bueno, pues, todos los gobernantes... Es que el caso no, de Carlos Joaquín, que se viene a dar cuenta cuando ya era demasiado tarde. Sí. Entonces ya, ya, ya, ya no podía hacer nada, entonces prácticamente ahí viene la ruptura. Sí, sin duda. ¿Quién lo vivimos? lo no sabemos. <risa> precisamente, <risa> no, es que precisamente, este... Eh, ro, eh, bueno... En ese momento Rosario era diputado federal. Sí, pues sí. Y Carlos Joaquín Rosario. era diputado federal también. Sí, es también. cierto. Y Roberto Borges acababa de dejar la, la, la diputación en uh -huh. busca de la candidatura. Sí. Sí. Así es, fue en, en esa en ese momento. época. Sí, pero, pero si se dan cuenta, este, Félix hizo notar su, su poder porque la misma trayectoria que él tuvo, con la excepción de la presidencia municipal, se la pone a Beto a o sea, vas a ser presidente del PRI estatal, vas a ser diputado federal y luego gobernador lo mismo ah, fue un gobernador con mucha suerte eh, Félix bueno, hay una hay una. Sí. ahorita que acabas de decir eso de suerte en una ocasión eh, le tocaron las condiciones sí, para ello en, en una ocasión eh, Joaquín Hendrix agarré y le, le hice un, una presentación privada Nada más él como gobernador y yo como... En ese entonces yo ya era secretario. Y le hice una presentación. Y este... De algo muy, muy particular que me pidió, ¿no? Ya faltando dos meses para que terminara su gobierno. Y este... Y me dice... Sacarle una expresión a Joaquín Gendres sea difícil. O un halago. O un regaño, ¿no? No, no, no es uh. ese tipo de personas. Entonces, después de que se la dije... Me, me dijo algo que me abrumó por por la forma en la que me felicitó, para no hacerla muy largo. ¿no? Pero me sentí abrumado de un hombre que normalmente no, no hacía posible. eso. Sí, no, sí, no, no, no acostumbraba eso. a hacer algo. Y entonces un... yo tratando de salirme de esa, de, que se va a hacer otra, ¿no? tratando de salirme porque me sentía yo extraño, le dije, bueno, gobernador, una parte de eso fue suerte. Y se empezó a reír. Y me dijo, Luis, el que no tenga suerte, mejor que ni se dedique a la política. ¿Así es? ¿Vas a contar o todavía? Bueno, es que sí, en el, en el caso de, de, de la decisión para la gobernatura es interesante. Les platico rapidito el caso de, de Félix cuando estábamos los tres, Carlos, Roberto y yo. Ajá. Me dice el gobernador. Me encantó. Charito, entre ustedes va a, ser, va a salir mi sucesor. ¿no? Lanzándote. Sí, pero quiero, por favor, que veas que no hay enfrentamiento entre ni uno ni otro. Ay, como no, claro, Bueno, claro. cabe decir que tú eras la coordinadora de los diputados. Yo era la diputados. coordinadora de la claro. fracción y por, y por eso depositó sí. su confianza en mí. La verdad es que yo debo reconocer además el Félix que me dio oportunidades políticas interesantes. Claro. Esa es la verdad. Por eso tengo varias varias anécdotas con él, ¿no? Porque es su doble que vive para la política. Sí. Vive para estar operando políticamente. Así es. Pero opera con nosotras. Sí. Claro. Es, es es es muy bueno. Entonces me acuerdo que me dijo, ahí va a estar. Okay. Luego, si llegas a la Diputación Federal, anuncia que quieres ser candidata a gobernadora. <risa> Nunca lo declaré. No, Obvio no. Obvio, tremenda Esa maldad. Tremenda maldad ¿verdad? <risa> Le he dicho sí, hijo, pero. No? <risa> Conejillo vil. Era claro que tenía sí. un objetivo claro. específico, ¿no? Sí. Pero de verdad fue eh, eh, una experiencia extraordinaria eh, trabajar por él en lo político. En lo político porque todo lo hacía bien planeado. Muy, mucho olfato, mucha intuición sí, sí. sí, política mucha, sí, sí, Sí, sí, sí. Interesante. Y hay varias anécdotas que me gustaría, pero vamos a dejarlas. Vamos no, a dejarla para la pero, pero algo nada más para decir. Mm. ¿Por qué he visto en otras personas ese olfato y esa agudeza política? pero casi siempre lo he visto en otros personajes con maldad. Sí. Félix no es no. una persona que busca no hacer daño malo. a las personas. No. Eso, eso es lo que lo diferencia No No lo fue un hombre malo, Así, no. Sino, no, si, no. Si, si, si hubiera querido hacer daño, me hubiera hecho daño. <risa> <risa> te digo que hubo una etapa en su sexenio que nos agarramos del chongo. Vuelvo al manejo del poder. Sí. Es decir, <risa> el poder te pierde de tal manera... O te da luz de tal manera, hay un dicho que vas a hacer todo hay que un, te sientas omnipotente. Algo hay más o, sea, o menos ¿no? así que dice, uh -huh. debes de ir preparando tu salida desde el primer día. Desde el primer día. Sí, pero no todos lo <risa> De hecho, yo sí, conozco El primer, como... primer día tienes que ir preparando tu salida. Yo hasta ahorita lo he escuchado en discurso nada más, porque no. los hechos no. No, no, no, no. no, no, no Sin ya... embargo. Si, si vamos a lo que dije hace un rato, de que le dio luz verde a Beto, y Beto este, creció y se consolidó y todo eso por esa por esa luz verde, que esa ya fue su capacidad de él. O sea, te, te dicen, oye, adelante, hazlo, Siempre, ya es tu habilidad sin, si sin sin lo sabes hacer o no. Sin paraguas, no. Sin paraguas. Sí, lo, lo, a lo que voy es que no existía nadie que le hiciera una petición de ese tipo a Félix. que le sí, Sara no. No, pero ¿qué le dijeron? Ah, que le dijeron? No, no, no, no, claro. Es que no, a todo el mundo formado. le decía, dale. dale no, me, pero, dale. Pero, pero, pero sí te ponía cuatro. Ah, no, bueno. Y yo pues, estoy seguro que hasta, se... que hasta Beto se los llegó a poner. No, no sí. normal. De? Pero es, es lo que te digo, la habilidad para sortear esos cuatro y para poder demostrar la, la lealtad, la institucionalidad por encima de tus intereses. Ay, y que que me eso me es lo más que política. Claro, por supuesto. Claro. Muy bien. Bien. Pues muchas gracias. Esto fue Tribalín, segundo anecdotario con Rosario Ortiz de Luis García Silva y un servidor Jonathan Estrada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.